Y, y también lo que me pasa mucho, que después si en algún momento vemos una partida vas a ver, es el tema de la duda Dudo demasiado, la, eso me pasa siempre por estar en la zona de rendimiento No, no puedo, Es que esas dudas me las tendría que sacar en la zona de aprendizaje ¿sí? uh -huh. o, Eso pero es Pero bueno, más que nada eh, la, la botlane es una línea de a dos uh -huh. Entonces las dudas siempre entran mucho en early game, que es donde tengo más problemas eh, donde yo tendría que explotar la línea y ganar la línea Que es lo que me estoy concentrando ahora No me estoy concentrando tanto en ganar las partidas Sino en mínimamente si pierdo la partida la pierdo Pero gané la línea uh -huh. ¿Sí? eh, En esos momentos en los cuales capaz eh, mi soporte eh, No muestre tanta predisposición a jugar agresivo En momentos que hay que jugar agresivo Y capaz cuando mi soporte juega agresivo Yo dudo si de verdad me va a seguir es como que entro en duda constantemente con mi compañero y eso genera dudas en mí también Eso más que nada es por la mala costumbre que tengo capaz que me toca algún buen soporte Que sepa el control, sepa jugar con los bush, el, la, el guardeo, todo eso Y que y tener como, un, como una armonía entre los dos y, y tirar la línea y hacerla pedazos uh -huh. A veces el que tiene que llevar la línea adelante soy yo Y, y tengo que llevar a mi soporte de la mano atrás mío no quiero ser dependiente de mi soporte. Uh -huh. Sí, o sea, A quieres eso. tener como más, más control ¿no? y mostrar más confianza y que el equipo o el soporte al menos eh, se mueva alrededor de, de ti, no que tú te muevas alrededor suya. Y, intento y, y, lo que entiendo. Y, y, y yo siento que mi lenguaje corporal y las repeticiones que estuve viendo, eh, también poniéndome en el lugar del soporte, también me pondría dudoso. Uh -huh. viendo ese lenguaje corporal ese lenguaje corporal en mía de carry. Este, entonces siento que tampoco yo estoy ayudando mucho. Vale, entiendo, entiendo por dónde vienes. Una herramienta que yo bueno, herramienta, es una mentalidad, pero que me que creo que podría muy, venir muy bien en esta situación, sobre todo para aliviar este problema de las dudas. Muchas veces tenemos dudas la, la manera en que se puede aliviar o, o se puede reducir los síntomas y cada tener menos dudas, mostrarnos más, más confianza, atrevernos a dar el, el paso y tomar la acción, es desarrollar lo que una psicóloga que se llama Carol Dweck llama mentalidad de, de crecimiento. No sé si alguna vez has oído hablar de ella. No, no, no. Eh, no, no, la verdad que no. Carol Dweck es una psicóloga que estudió mucho cómo los niños desarrollan una mentalidad u otra dentro del ámbito estudiantil vio que suelen, dentro de los niños y también dentro de los adultos, en el ámbito de, de las empresas, suelen, suelen eh, alzarse dos mentalidades muy comunes. La mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. ¿Qué diferencia cada una de estas dos? Una persona que tiene una mentalidad fija, eh, seguro que te has encontrado muchas personas de este estilo, y en cierta parte todos tenemos un poco de esto, es que una persona que tiene una mentalidad fija piensa que sus dotes... Sus habilidades, su inteligencia y todo lo que ha conseguido es algo que viene predefinido por su genética o por la situación que tiene en su vida y piensa que es algo que es inamovible, que es incambiable. Y, y también se utiliza, créeme, en, para lo contrario, es decir, para culpar por qué una persona no ha conseguido algo, siempre una persona que tenga una mentalidad fija lo va a achacar a la genética o a la inteligencia innata, ¿no? Como suele hablar mucha gente. ¿Cómo se diferencia esto de una mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es todo lo contrario. Una persona que tiene una mentalidad de crecimiento piensa que las habilidades de, de las que él dispone ahora mismo son totalmente moldeables y cambiables. Y, y, y sabe que el motor principal del cambio son los errores. Es decir, cuando una persona comete un error, es la manera en la que puede mejorar esa habilidad que está intentando desarrollar. Para que te suene un poco más... Cercano, Te voy a poner un ejemplo que seguro que nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado de pequeño. Eh, no sé si te ha pasado que estás en la escuela de pequeño, en la clase de matemáticas, y el profesor te saca la pizarra y te pone un ejercicio. Dice, mira, resuelve este problema. Muchas veces lo que pasa en los colegios, y lo que nos ha pasado a muchos, es que si tú en el momento en el que vas a salir a la pizarra no sabes cuál es el, la, la manera para resolver el problema y, y no, no, no quieres ni siquiera intentarlo, porque tienes miedo de que la gente se ría de ti, de, oh, si salgo a la pizarra, eh, todo el mundo va a saber que no sé hacer el ejercicio. Todo el mundo se va a reír, oh, no sabes dividir o no sabes multiplicar bien. Entonces, un niño que desarrolla esa mentalidad fija siempre va a tener miedo al desafío, va a dudar de sí mismo. Cada vez que se le proponga un desafío, el niño Simplemente por miedo a exponer sus debilidades, por miedo a enseñar su habilidad actual, ya que piensa que es incambiable, va a rechazar el desafío, es decir, va a evitarlo. Pero ¿cómo actuaría una persona o un niño con mentalidad de crecimiento? El niño con mentalidad de crecimiento entiende que cuando salga a la pizarra, si le ponen un problema que él no sabe la única forma que tiene de saber cómo resolver el problema es preguntando, es intentándolo, es enseñando que no sabe hacerlo. Si intentamos esconder lo que no sabemos, nunca vamos a, na nadie nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿sí? Es decir, si no vas a la pizarra a enseñar que no sabes hacerlo, el profesor nunca te va a dar la ayuda necesaria para que tú consigas resolver ese problema en algún momento. Entonces, los niños que tienen la mentalidad de crecimiento entienden que salir a la pizarra y cometer errores es la única manera de aprender a hacerlo bien y eventualmente son estos niños los que acaban con una habilidad de matemática superior esto es lo que vio la psicóloga Carl Dweck y claro. en el League of Legends y en la vida, en muchas situaciones pasa algo muy similar, y es el hecho de que tenemos que exponer nuestras debilidades, tenemos que cometer esos fallos no tenemos que dudar de nosotros mismos ¿por qué? porque conocemos que el error, el fallo, es el motor principal de la mejora sin ese error, sin ese fallo Nunca podemos perfeccionar nuestra habilidad. Siempre se va a quedar estancada. Entonces, yo te propongo que intentemos adoptar esta mentalidad de crecimiento, eh, obviamente de manera gradual, ya que de la misma forma que una persona desarrolla una mentalidad, de, una mentalidad fija a lo largo de los años, desarrollar una mentalidad de crecimiento también lleva tiempo. Lo que yo propondría es que intentemos pasar más tiempo en la zona de aprendizaje forzándonos a cometer más errores. Me despejaste la neblina <ríe> Porque estuve, estuve pensando Que en un montón de replays que estuve viendo mías eh, de, tanto, de tanta inseguridad De decir Lo hago, va a salir mal, va a salir mal Como que de tanta inseguridad que tenía Me convertí en un jugador pasivo En la línea uh -huh. ¿A qué voy con pasivo? Con que siempre estoy farmeando Casi siempre estoy farmeando abajo de la torre No me están desgastando la torre Pero como que estoy ahí ¿Me explico? Sí. Como que la friseo ahí y no la muevo ahí, aunque tengo todas las de ganar, pero tengo días y días, el 80% de las veces juego de esa forma, pero el otro 20% voy y te rompo la línea, uh -huh. a eso voy, eso, eso es lo que a veces yo no comprendo, porque a veces soy muy pasivo, pero a veces entro y me quiero comer todo y voy te, te, te rompo todo a, a eso voy, es, uh -huh. esos son conceptos míos que todavía no entiendo, porque tengo esa inseguridad pero tengo como que ese, ese, ese Pablo adentro que, que, que sale por momentos y, y, y destruye todo por eso, por eso voy con lo que te digo, que siento que tengo mucho potencial pero no logro controlar esos momentos y, no, y ahora con lo que me estás diciendo entiendo un poco más el por qué uh -huh. sí. si, si te pones a analizarlo tiene mucho sentido, ¿no? Porque, porque pasa, ¿no? Cuando lo miras con, con las gafas de la mentalidad de crecimiento versus la fija. Un Pablo sí. en el que se atreve a jugar de manera agresiva el 20% de las partidas es un Pablo que está protegido. Es decir, es un Pablo que solo se expone el 20% de las partidas a cometer errores. No va a permitir que ninguna partida más eh, pueda cometer errores, porque él sabe que, vale... Y el 20% de las partidas juego agresivo es mi zona de confort, ¿no? Sé que siempre me va a salir bien. Y el resto, el 80%, voy a jugar de forma pasiva. ¿Por qué? Porque tengo miedo. El Pablo, de, de, de, de esta hipótesis, tiene miedo a, a cometer esos fallos, ¿no? Porque una vez que cometes el fallo es evidente. Cuando cometes el fallo, enseñas a todo el equipo y a ti mismo que no eres tan bueno como, como originalmente pensabas. Y es esto la razón por la que yo creo que la gente desarrolla esta pasividad, ¿no? Esta... Eh, jugar de, con el caparazón, ¿no? Con... De manera tan pasiva porque si no cometes errores, ni, ni tú ni el equipo vas a saber que eres malo. Pero si nunca llegas a pasar de esta fase, nunca vas a poder conseguir jugar al potencial al que podrías jugar. Una persona que no tiene miedo a nada, que se atreve a cometer errores todas las partidas, es una persona que va a poder mejorar eh, de manera exponencial. Es verdad que la gente va a decir, mira, mira qué errores comete aquí, mira lo que ha hecho aquí, no sé qué, vaya jugador más malo no sé qué. Pero... Sí, más diamante, sí. Claro, eso es lo que también pasa mucho en los jugadores, ¿no? Que desarrollan una cierta... Un cierto apego... Cierto ego también. Cierto ego y yo diría que también cierto apego por su liga. Sí, es decir, sí. hay una cierta presión cuando llegas a una determinada liga... Dices, no, es que como soy diamante no debería cometer esos errores, ¿no? Entonces no te, no te lo permites ni siquiera y es esto yo lo que creo que estanca a muchos jugadores y poder salir de ese 80-20, ¿no? de jugar solo agresivo el 20% de las partidas sí. y poder ir a la zona de aprendizaje, yo primero haría y poder exponer el 100% de tus partidas, es decir, el 100% de tus partidas en esa zona de aprendizaje, no en, no en las rankings de tu cuenta principal, sino en la cuenta secundaria y ir con todo lo que tengas, exponer todos tus errores, jugar donde normalmente no juegas forzarte a estar incómodo, básicamente y aquí es donde el verdadero potencial se, se transforma en realidad. Entonces tenemos que salir fuera de esa área de confort, adoptar una mentalidad de crecimiento y poco a poco ver con la realidad misma. Aceptando ¿no? que cometemos errores que no somos tan buenos como pensamos, ir con la realidad misma de nuestro nivel actual hasta el nivel al que queremos llegar.